Buenos días, es un gusto poder participar en esta reunión. Creo que para todos los que hemos tenido relación con Wikipedia y con otras fuentes de información, de conocimiento, es eh, muy significativo eh, interactuar con los interesados, con los participantes, con los productores de estos medios de comunicación. Eh, el título que coloqué es ¿Cómo conocemos hoy? o ¿Cómo conocemos ahora? Eh, me parece que es una de las reflexiones que necesitamos. Quienes nos formamos en la eh, literatura o las ciencias publicadas en libros eh, hemos sufrido y, y subrayo la palabra sufrido porque nos ha costado ir aprendiendo a situarnos en otras pantallas, a usar otros instrumentos, otros soportes. Eh, comunicarnos de otras maneras. Y esto no es simplemente un aprendizaje técnico, eh, implica cambiar la manera en que conocemos. Y supone replantearnos todos los aspectos que están incluidos en el proceso de conocimiento. Quiere decir, cuándo y cómo podemos discernir lo que es falso de lo verdadero, ¿Cómo podemos aproximarnos más a la verdad si es que existe algo como la verdad? Partamos de que no existe nada que pueda nombrarse la verdad con mayúscula, pero hay <coughs> grados de verosimilitud, de comprensión, de intelección de lo real, que son más acertados, más aproximados, más eficaces para comportarnos, para movernos en la sociedad y en la naturaleza. Todo esto se ha transformado con la aparición de dispositivos tecnológicos, nuevas formas de comunicación globalizada, eh, hay escalas diferentes de conocimiento, pero la misma noción de qué significa conocer, qué es conocer, eh, cómo se alcanza, cómo se llega a conocer, se ha ido modificando. Eh, <coughs> quisiera comenzar entonces con una mi primera diferenciación que me parece indispensable, es que cuando nos preguntamos cómo obtenemos información, cómo conocemos, cómo investigamos, una diferencia clave es entre quienes hablan de sociedad de la información o sociedad del conocimiento. El primer nombre, sociedad de la información o informacional, designa un modelo de desarrollo en el cual los procesos productivos son reestructurados de acuerdo con el papel central que pasaron a tener la informática y las telecomunicaciones en la generación de bienes y servicios implica un aumento exponencial en la capacidad de producir, procesar, almacenar y enviar información, disminuir los costos de producción, incrementar la competencia internacional y liberar y desregular su circulación. Desde la década pasada, en los documentos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y de la Comisión Europea, se concibe esta remodelación sociotecnológica como el resorte para expandir los mercados, favorecer un acceso más extendido a las fuentes de conocimiento, mayor participación política y mejor calidad de vida. El lugar central que tuvo la industrialización como motor de la primera modernidad es ocupado por las usinas de información. Diríamos que hemos pasado de la fábrica al laboratorio, de la producción de objetos que sin embargo se siguen produciendo al perdominio de los flujos informativos. En esta línea se supone que el desarrollo social y cultural más equilibrado depende de que todos los países se integren en la revolución digital e informacional. Todos los sectores de cada sociedad accedan a trabajos inteligentes y se conecten con las redes donde se obtiene información y se difunden innovaciones. Si la desigualdad no es engendrada por la posesión o desposesión de medios materiales de producción, sino por el acceso a los flujos globales de información, la tecnologización productiva, la expansión de los mercados y su integración transnacional generalizarán los beneficios económicos y quienes tienen una visión más política, no sólo tecnocrática, dicen que el acceso directo y simultáneo a la información va a democratizar la educación y descentralizar la toma democrática de decisiones. Yo quisiera hacer, además de estas consideraciones de carácter más conceptual de eh, descripción de las principales tendencias de cambio y de los dilemas que nos presentan, algunas referencias a unas pocas investigaciones empíricas que han documentado qué está sucediendo en estos campos a propósito de procesos muy particulares. El primer estudio al que quiero referirme muy brevemente, es el conjunto de estudios que se han hecho en los últimos años, la última década, sobre la entrega de computadoras o ordenadores a alumnos de escuelas primarias o secundarias, para que las lleven a sus casas. ¿Qué ha sucedido con este proceso? Ha ocurrido en muchos países, tuve oportunidad hace poco de conocer el, quizá el, el estudio que a mí me parece más eh, cuidadoso, más eh, cualitativo, etnográfico, sobre este proceso que se realizó en Uruguay por parte de dos investigadoras, <coughs> Eh, Rosalía Binocur y Rosario Sánchez Vilela, pero con el auspicio del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Ellas trabajaron, por supuesto, sobre lo que estaba sucediendo al entregarse computadoras en las escuelas, pero fueron también a las casas, porque los niños podían llevarse las tabletas, las computadoras a las casas, y siguieron en los procesos familiares, incluso comunitarios, qué efectos tenía esta transformación, esta introducción de un nuevo agente tan sorprendente. Por supuesto, observaron lo más conocido, lo que más se ha referido en la bibliografía, que es que cuando las computadoras o las tabletas llegan a las escuelas, los niños sienten, una conexión fascinada con estos nuevos objetos de los que han oído hablar y que en su mayoría estos niños no tuvieron la oportunidad de conocer porque en sus casas no existían. El seg la segunda observación que caracteriza a, todas estas, a todos estos procesos es que se produce una dejerarquización de las relaciones escolares. El maestro que tenía una autoridad, que a veces era autoritario, se siente descalificado ante un objeto que los alumnos pueden manejar con mucha más facilidad, aprender sus dispositivos, sus capacidades de obtener y transformar la información. Pero las computadoras o las tabletas luego llegan en muchos de estos países a las escuelas a las casas, a las familias. Eh, esto ha ocurrido, para decirlo con unos pocos datos, en primer lugar en Estados Unidos, que fue el país precursor de generar infraestructura computacional dentro de las escuelas, primero no al alcance de todos, sino con un salón especial donde se iba a consultar. Eh, la computadora pero luego ha habido 17 países en América Latina que han instalado diversos tipos de infraestructura digital y muchos de estos 17 eh, Argentina Brasil eh, México etcétera eh, han adoptado esta propuesta que surgió de Nicolás Negroponte y del MIT de una antropología una computadora por niño y a tratar de que cada niño se hiciera responsable, sintiera que era su propiedad y que era algo que él podía manejar como propio. El BIT estima que al final de este año 2015, la entrega de computadoras portátiles a alumnos puede ascender eh, a 43 millones de unidades. El mérito de la entrega de computadoras o tabletas personales bajo este sistema de uno por uno, un niño, una computadora o una laptop o un, una tableta, eh, debe evaluarse apreciando su capacidad no sólo para impactar la educación escolar, la dinámica de trabajo en la escuela, sino la repercusión comunitaria en redes articuladoras de personas y grupos distantes. Eh, no es una cosa menor, porque si bien todavía todas estas investigaciones están en una etapa experimental, comienza a observarse que pese a lo que se pronosticaba, la incorporación de computadoras o tabletas a la dinámica escolar produce poca mejoría en el rendimiento por ejemplo, en matemáticas y en español. Esto ha llevado a muchos a dudar de la eficacia de estos programas, dado su alto costo, eh, pero sí se advierte que produce una familiarización con estos nuevos dispositivos y sin duda una capacitación que todavía está por evaluarse y mejorarse eh, para un, una incorporación al mercado de trabajo donde sabemos cada vez más servicios, cada vez más actividades, incluso las fabriles, dependen de que los eh, empleados o los trabajadores sepan eh, usar estos recursos. Pero el impacto es mucho mayor, hasta donde conocemos y especialmente lo registra esta investigación hecha en Uruguay, eh, en las familias. La computadora llega, es un objeto mucho más extraño que para los niños, para los padres, para los hermanos mayores que hicieron la escuela sin haber tenido esta capacidad de relacionarse con la computación, y comienza a dársele usos muy diversos que transforman la idea misma de conocer. Para los padres el conocimiento había sido algo que se producía en la escuela o que llegaba a la escuela producido por los investigadores, por los laboratorios, las universidades, se adquiría en la escuela y se aplicaba después en el trabajo. Y principalmente en el trabajo local, de las comunidades de la propia ciudad o de la sociedad nacional. Hoy sabemos que la globalización ha puesto en interdependencia conocimientos producidos en todos los continentes, en sociedades diferentes, escala y de desarrollo de diferente actualización con las tecnologías y con los saberes en general y eh, todo esto viene con la tableta o con eh, la computadora y da a gente muy poco preparada la capacidad de relacionarse con estos bienes eh, no es fácil, como imaginan, también en la familia se produce esta desjerarquización, los padres tienen más dificultad para manejar la situación nueva que los hijos. Eh, hay mucho desconcierto en varios países, como ocurrió en Uruguay, se crean organismos centralizados para dar asistencia, asesoría cotidiana, hay teléfonos especiales a los cuales se puede llamar y suceden escenas como esta una mamá le está ayudando a los, al hijo a hacer las tareas eh, escolares, el chico tiene dificultades, la computadora se detiene, no saben cómo salir, eh, llaman por teléfono al número de asesoría y les dicen, eh, a ver señora, este, cierre la ventana. Entonces se levanta y va. <coughs> es decir, hay un vocabulario nuevo que ha llevado a que se escriban diccionarios para los alumnos y para los padres de cómo reubicar el sentido de las palabras cotidianas tradicionales en esta nueva historia. Pero también hay comunidades de pescadores en Uruguay que no sabían bien cómo iban a comportarse al día siguiente, si el clima iba a estar favorable para la pesca, y ahora pueden averiguar a través de internet el pronóstico del tiempo para 14 días, o, o obtener otro tipo de información técnica para su oficio, para muchos otros oficios, y esto ha transformado la vida de muchas comunidades. Esa computadora que se llaman Seibalitas en Uruguay, eh, no solo interviene entonces en la escena escolar y familiar, tiene una proyección hacia el conjunto de la vida comunitaria es por eso mismo una experiencia emblemática, una experiencia de laboratorio acerca del significado que adquieren no solo el objeto tecnológico, sino estas nuevas formas de conocer y de reorganizar la relación de conocimiento entre los miembros de la escuela, de la familia, de la comunidad. <coughs> Se extiende el acceso a la información, pero no necesariamente vemos en este tipo de experiencias, se eliminan las desigualdades preexistentes, lo que hasta hace unos años se llamaba simplemente la brecha digital, el saber o no tener acceso a los nuevos dispositivos, ahora se ve de un modo más complejo al ver cómo brechas económicas, educativas anteriores o de otro tipo de... ...relaciones sociales, por ejemplo, interétnicas... ...influye en la posibilidad de acceder a la información como se da... ...en la computadora y de otras maneras... ...y cómo esas brechas a veces se vuelven entorpecimiento... ...fuente de dificultad. Vamos a ver con un poco más de detenimiento... Otra investigación que hicimos en la Ciudad de México y en eh, la Ciudad de Madrid con jóvenes creativos, jóvenes emprendedores, lo que se llaman a veces trendsetters o techsetters, que son estos jóvenes que desarrollan formas nuevas de creatividad en su disciplina, porque son artistas visuales, escritores, ...videoastas, creadores multimedia, músicos... ...y les ha cambiado la manera de producir sus objetos, sus bienes culturales... ...y sobre todo de acceder a lo que producen otros. La misma noción de creación, de producción, a de consumo se ha modificado... ...de ahí que surjan nuevos conceptos como el de prosumidor... Eh, ...enlazando producción con consumo... Eh, no somos solo eh, consumidores, apropiadores de bienes que ya vienen envasados eh, en una caja de un disco eh, o de un video, sino que descargamos de la red algo que podemos modificar, como un DJ, como un VJ, que reelaboran aquello que recibieron, lo reenvían a su vez por las redes para que otros lo sigan reproduciendo y transformando. Esto nos fascina por la cantidad de libertades que produce. ¿no? Podemos conocer un programa de televisión o una serie no solo en el horario exacto que la televisora lo proyecta, sino cuando queremos. Y parece que esta es una de las causas o una de las motivaciones de que en las nuevas generaciones se vea cada vez menos televisión y se acceda incluso a bienes que proceden de la televisión, un concierto, por ejemplo, que estuvo tal día, tal hora, y quizá en otro país, en otra cadena de televisión que no llega a nuestra casa, pero se sube a YouTube o a, otra, a otro sitio y podemos tenerlo. Entonces, esto modifica los hábitos y en las nuevas generaciones de esta enorme libertad y también los adultos que querramos incorporarnos o modificar nuestros hábitos tradicionales y ver entonces en pantallas pequeñas y a veces grandes aquello que por primera vez este, se, se exhibe, se estrena, se comunica y que no tendríamos posibilidad de conocerlo porque esas películas no se dan en la distribución comercial tan restringida, de nuestra propia ciudad o en, las, en los canales de televisión a los que tenemos acceso. Pero también esa libertad está en la producción, en la creación. Y eh, aquí hay que hacer una pequeña, eh, un pequeño paréntesis para decir algo que no es tan evidente, y que para los antropólogos es muy importante. Algunos dicen, bueno, no es lo mismo sociedad de la información que sociedad del conocimiento. Algo es informarse y otra es conocer. Y más en una época en que informaciones muy diversas, a veces contradictorias, pueden contrastarse con tanta facilidad, y producir un conocimiento por parte de los usuarios comunes, no solo de los científicos más avanzados, eh, que es diferente de la información que nos han dado. Entonces, esta es una de las razones por las cuales debemos difer diferenciar sociedad de la información, sociedad del conocimiento. Una cosa es recibir información a través de distintos canales de, de producción y comunicación de datos, otra es producir metadatos, relacionar, hacer interactuar datos y generar otra información. Esta noción de metadatos que parecería tan reciente, que ha surgido en buena parte en la literatura sobre espionaje, sobre eh, cruzamiento de datos por parte de las agencias de marketing o de los gobiernos o de las empresas para construir por ejemplo perfiles de consumidores entonces se cruza los datos del que yo aporto cuando eh, uso una tarjeta de crédito el, cuando compro un coche cuando entro a un programa de, tel, de, de computación etcétera etcétera todo eso establece un perfil de consumidores que donde me van a situar y a partir de esa información me van a, a generar envíos diarios de, de ofertas, de bienes, de productos, de participación, en muchísimos casos con fraudes, como sabemos. Eh, hay un pasaje de la simple información al conocimiento que puede producirse cuantitativamente, como en los metadatos, con cruzamiento computacional de informaciones particulares, pero que se produce de modo mucho más complejo cuando vemos la relación offline o online. Eh, algunos investigadores con los que yo tengo coincidencia es, eh, dicen que no hay información exclusivamente offline, eh, perdón online, que toda información online se articula, se digiere, se procesa por parte de los sujetos al situarla en historias, en biografías personales y en comportamientos que no han surgido del mundo digital, sino de otras tecnologías anteriores, de otras formas de conocimiento. Y es aquí sí donde los antropólogos insistimos mucho es que en realidad, si bien hoy se habla de sociedad del conocimiento y ciudades creativas y ciudades del conocimiento, es una larga historia, todas las sociedades han sido sociedades del conocimiento, en todas las épocas, todo grupo humano ha dispuesto de un conjunto de saberes apropiados a su contexto y sus desafíos históricos. Y... Eh, este tipo de aseveraciones de que toda sociedad tiene cultura, toda sociedad tiene conocimiento, sirvió hasta mediados del siglo XX para cuestionar las pretensiones de superioridad europea o occidental y reconocer otras formas de producir saber en sociedades africanas, asiáticas, latinoamericanas o en los sectores menos integrados en Europa, en Estados Unidos, en los países del llamado primer mundo. Pero hoy alguna sociedad puede autoabastecerse como ocurría hasta mediados del siglo XX en que la mayoría de los productos que venían, eh, que usábamos diariamente venían de la producción del propio país. Los coches se producían en el propio país, lo, el pan, eh, los demás alimentos, la ropa, etc. No, hoy sabemos que gran parte de lo que consumimos se genera en sociedades lejanas, a veces ni sabemos si fue en El Salvador, en Yakarta o donde se produjo. Tenemos que mirar la eh, etiqueta de nuestra prenda para ver si adivinamos realmente y si será cierto. ¿no? Cuando empezó este proceso a hacerse visible a fin del siglo XX, este proceso de globalización, de producción muy descentralizada, en la que ni siquiera coincidían los lugares tradicionales de ubicación de las empresas, por ejemplo, Philips viene, nació en Holanda, pero no produce sus principales productos allí. Entonces, a una conferencista se le ocurrió pedirles a todos los asistentes que se sacaran la ropa, el saco, lo que tenían, miraran la etiqueta y les repartió tijeras, y les dijo, bueno, pueden decirme eh, de dónde procede esa, o me traen su etiqueta, y empezó a armar una especie de bandera eh, pegando etiquetas en, la, en un pizarrón, y eh, se hacía evidente ahí, que en una ciudad determinada, en un lugar como este, hay una multiplicidad de procedencias de los objetos. Esa procedencia de los objetos, si bien suele estar estandarizada, y eso es lo que desdibuja sus orígenes locales, tiene a veces relaciones muy específicas con las culturas locales. Hay, por ejemplo, algunos estudios antropológicos hechos sobre maquiladoras en el norte de México, en Guatemala, en Asia, que muestran, comparando a una misma empresa, una empresa productora de automóviles, Ford, por ejemplo, que se ha instalado con fábricas en muchos países, o Hermenegildo, Seña o Massimo Dutti, que también tienen fábricas dispersas en el mundo, cómo la producción, si bien está diseñada desde un lugar central, interactúa, como dice el título de un libro que tenemos en castellano de Luis Reigadas, que estudia estos procesos, ensamblando culturas es el título del libro, con, y, y no se produce del mismo modo, con las mismas reglas laborales, con, la misma, eh, con, con el mismo diseño incluso, en empresas metropolitanas pero que han desplazado sus talleres a Guatemala, a Brasil, a México, a distintos puntos del planeta. Entonces hay una interacción intercultural entre muchas formas de conocer, de organizarse para producir, de manejar las horas del día, de relacionar trabajo con comida, con vida familiar, etcétera, que son aprovechadas a veces por las grandes empresas y que tienen en primer lugar la articulación de eh, formas laborales di diferentes, de hábitos de consumo distintos, pero también de formas de conocimiento, porque si partimos de este principio de que todas las sociedades son sociedades de conocimiento, que producen formas de saber apropiadas a sus necesidades y todas esas necesidades podemos pensarlas como legítimas, vamos a encontrar esa articulación tan rica que la vemos en muchas actividades de cada uno de nosotros. Si hemos combinado en nuestra vida, por ejemplo, medicina alopática y medicinas alternativas procedentes casi siempre de países asiáticos eh, y transformadas al llegar a Occidente, estamos haciendo una operación intercultural en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia cotidianeidad, Pero a lo que queríamos llegar es hasta dónde nos da libertad, nos, esta variedad de formas de conocimiento articuladas, esta pluralidad de objetos, de diseños, de relaciones con otros modos de conocer que se manifiestan tanto en el network, el saber almacenado en el cerebro, como el software, el conocimiento codificado y transmisible por máquinas, y también el hardware, o sea, en las computadoras, las materias primas, la infraestructura física e institucional, que se van remodelando en relación con nuevo, un nuevo ordenamiento global, pero también, por muy concentrado y estereotipado que esté, con formas glo locales, con formas propias desarrolladas en distintos lugares. Y les anunciaba que, que quisiera mencionar algo de la investigación que hicimos con jóvenes, que en principio son los más dispuestos a estas transformaciones, a digerirlas con la rapidez que los cambios, las innovaciones tecnológicas exigen, y que por eso son los más incorporados y los que más van modificando incluso sus comportamientos. Y nos centramos sobre todo en jóvenes creativos. La creatividad, ustedes saben, se ha vuelto un ingrediente central en las sociedades y en la producción industrial, tecnológica, de servicios contemporáneos. Las empresas, como han mostrado, por ejemplo, autores como Boltansky, que Apelo, en su libro, su gran libro, El nuevo espíritu del capitalismo, estimulan la creatividad, llevan en los propios manuales de formación de personal de las empresas un lugar muy importante para acicatear la creatividad, para que los trabajadores, los empleados, no sean simples repetidores mecánicos de procedimientos estereotipados, sino que sepan cómo mejorar el trabajo y propongan a la empresa cómo innovar. Esto ha llevado a sobreestimar a veces la, eh, el papel de la creatividad y la innovación, que sin duda ha crecido mucho. El otro punto que ha llevado a eh, estimular la creatividad, no solo dentro de las empresas, sino descentralizada, dispersa, es la dificultad de producir empleos para la totalidad de la población. No puedo detenerme aquí en cómo el, el impacto de la economía neoliberal ha llevado a optimizar la ganancia en detrimento de las condiciones laborales de producción, flexibilizándolas y buscando incluso fuera de las empresas, de los bancos, de los servicios, la tercerización de la producción de ofertas, de servicios, de, de objetos y contratando por fuera a precios más baratos lo que ya no se hace dentro de las empresas. Esto ha llevado a una multiplicación. ...de creatividad... ...en la que se han incorporado mucho... ...especialmente los jóvenes... ...y los jóvenes desempleados... ...no es casual... ...que... Eh, ...históricamente... ...desde los años 80, 90... ...del siglo pasado... ...la tercerización de la producción... ...vaya con una mayor incorporación... ...de la creatividad... ...de formas nuevas de conocimiento... y de organización del trabajo... ...descentralizadas, autogestivas porque esto tiene que ver con el mayor nivel educativo, sin duda, de los jóvenes, de las nuevas generaciones, que los habilita eh, para manejar, sobre todo, el, las máquinas que se necesitan para esto, pero también para eh, incorporarse en estas nuevas condiciones flexibles, externas, a, la, a los centros eh, principales de producción de la industria, de los servicios, de los sistemas financieros, etc. ¿Qué encontramos en este estudio que hicimos en las ciudades de México y de eh, eh, Madrid? Encontramos algunos aspectos muy parecidos a los que han estudiado otros autores en el Reino Unido, por ejemplo, donde este tipo de... Trabajo creativo ha sido muy incentivado a fines del siglo pasado y principios de este por el Estado, dando becas, eh, subsidios, eh, in, impulsando las pymes, las formas autogestivas de producción. Y hay una autora, especialmente Angela McRobbie, que ha estudiado este fenómeno en el Reino Unido. O en España, Jaron Rowan, en Francia, Pierre-Michel Manger. Eh, quizá el mejor experto internacional y con más nivel teórico en cuestiones del de trabajo creativo, que es el título de su principal libro. Encontramos, como ellos, eh, pero quizá con más énfasis, porque nuestro trabajo fue principalmente antropológico, etnográfico, no de estudio económico, en una primera etapa, después voy a mostrar que sí, llegamos al estudio económico de la economía creativa, pero encontramos discrepancias entre la valoración de la creatividad, si se la miraba desde la perspectiva hegemónica o desde la experiencia de los trabajadores creativos. Donde los economistas y a veces los gobiernos veían mayor libertad para los emprendedores gracias al autoempleo, los antropólogos hallamos precariedad y la ansiosa autoexplotación de trabajadores que no saben cuánto va a durar lo que hoy hacen, cuánto tiempo va a durar su trabajo, cuál va a ser su próxima ocupación, donde los empresarios y gobernantes encuentran emoción e intensidad en el uso del tiempo de los trabajadores independientes y por eso los incentivan a que trabajen de esta manera aparentemente más libre, la, el conocimiento, la descripción de la vida diaria nos revela pérdida de derechos laborales, nuevas discriminaciones de género y de etnias. <coughs> De ahí que sea muy distinta la valoración que podemos hacer de sociedades que quieren ser de la información o del conocimiento y so, eh, o que quieren crear ciudades creativas como, o ciudades del conocimiento como se llamó Monterrey a partir de 2007 en México eh, y que haya algunas como... Cambridge y Manchester en Inglaterra, o Boston en Estados Unidos, o Bilbao en España, a partir de la introducción del Museo Guggenheim, que con esta economía creativa han logrado sobrepasar la decadencia que les había generado la caída de la producción industrial. Pero ¿qué viabilidad tienen en América Latina este tipo de emprendimientos? No es casual que Monterrey, que ha sido quizá la ciudad eh, más poderosa en América Latina desde el punto de vista de la producción industrial, siderúrgica sobre todo, y el de algunas otras fábricas, y que vio decaer eh, su producción y cerraron los altos hornos y otras fábricas como la del vidrio y las convirtieron en museos, debido a que todo eso ahora pasó a importarse por las políticas de los últimos gobiernos, sobre todo después del Tratado de Libre Comercio, con Estados Unidos y Canadá, eh, haya intentado emprender una reconfiguración urbana a partir de 2007 con el Foro Universal de las Culturas, idea que le compró a Barcelona, eh, que lo había realizado en 2004, la comenzaron a aplicar aquí, eh, en Monterrey, y que todo eso bueno, haya fracasado por muchas razones una de las principales porque las condiciones contextuales de aumento de la violencia llevaron a producir tantas dificultades para una economía creativa como que la gente saliera menos a la calle en las noches y por lo tanto usara menos los restaurantes fuera menos a los espectáculos culturales o que se quebraran se suspendieran los programas de cooperación científica, tecnológica y creativa que habían desarrollado varias universidades de Monterrey con universidades del sur de Estados Unidos, a través de los cuales hubo intercambio de profesores y alumnos, bastante voluminoso, pero cuando comenzó a haber, incluso estudiantes asesinados, se retiraron esos estudiantes, esos profesores, se volvieron a Estados Unidos, se fue apagando ese conjunto de formas de colaboración. Esto nos llama la atención a que no podemos idealizar, optimizar aisladamente como un gran fenómeno producido por las tecnologías, por la renovación y la innovación tecnológica eh, y que dará resultados maravillosos como ciudades creativas, ciudades de conocimiento, si no pensamos en otras condiciones contextuales de beneficio para el conjunto de la población, que hacen posible o no que esos bienes se consuman, que hace posible o no que se pueda salir a las calles, o que se eh, utilice este pro, programa de innovación. Y un punto más de los distintos descubrimientos que hicimos trabajando con estos jóvenes, es que cambia la manera de concebir la vida personal, eh, ya lo habíamos comenzado a ver en 2015, eh, perdón, en 2005, cuando se hizo la encuesta nacional de juventud, yo estuve trabajando en ella con un grupo de espe especialistas en juventud en México, y eh, encontramos que además de la encuesta, con muchas preguntas personales, como se hacen todas las encuestas de juventud, les dimos una lista de frases para ver con cuál se identificaban más los 44.000 jóvenes que fueron encuestados en México. La frase más eh, eh, seleccionada fue la que decía el futuro incierto, el futuro es tan incierto que es mejor vivir al día". Esta frase se tradujo ya en un conocimiento muy particular y con esto termino, en el pasaje por parte de estos trabajadores creativos con los que estudiamos en, en México, eh, o que estudiamos en México. Yo no sé si podemos pasar rápidamente unas imágenes para que ustedes vean. Bueno, este es el estudio económico, no tuve tiempo de desarrollarlo que hicimos con Ernesto Piedras, en el que vimos algunos eh, resultados de la economía creativa y de la participación de los jóvenes, la precariedad de los trabajos, la, el hecho, por ejemplo, de que... Eh, para el universo de estos jóvenes hicieron más de 170 encuestas, el, las fuentes de ingreso obtenidas eh, para su eh, subsistencia de la actividad creativa era del 19% y el resto tenían que obtenerlo por ayuda de los padres o por otro tipo de apoyo, otro tipo de actividades. Y aquí unas pocas imágenes de estos jóvenes trabajando colaborativamente, es muy importante subrayar este punto, no solo creatividad individual, las tecnologías son muy significativas y muy importantes, pero también hay festivales, formas de cooperación, incubadoras visuales, donde se organizan bazares, nuevas formas de circular sus productos. Pero, ¿qué experiencia hacen una de las características que quiero subrayar es que la idea de carrera que teníamos muchos, eh, sobre todo los que tenemos más de 45, 50 años, aquí hay unos cuantos me parece, este, que si hacíamos una buena carrera universitaria y después cumplíamos con ciertos requisitos, desarrollábamos un, una línea de trabajo consecuente y íbamos a llegar a cierto lugar, ¿no? A hacer, eh, gerentes de una empresa o este, eh, tener éxito en alguna actividad económica o ser diputado o cosas peores. Este, esa idea de carrera, de linealidad, del desarrollo biográfico se perdió y en estos jóvenes lo que se advierte es un pasaje constante entre distintas actividades, un uso muy versátil de sus capacidades que hace que un estudiante egresado de una escuela de arte universitaria trabaje seis meses como fotógrafo, después esté tres meses desocupado, después consiga trabajo para filmar una película haciendo la escenografía, después se dedique a diseñar páginas digitales, después esté otra vez seis meses sin trabajo y siempre sin servicios médicos, sin seguro social. Esa precariedad, esta, subrayo esta palabra, se vuelve una característica estructural de la vida de las nuevas generaciones, que tampoco en otras actividades creativas como la gastronomía, otras a las que se ha extendido esta noción de innovación y creatividad, eh, han aprendido a conocer que hay nuevas condiciones de vida en medio de las cuales esta enorme creatividad y potencialidad de la vida eh, intelectual, tecnológica, contemporánea, encuentra límites, recovecos, vericuetos, dificultades para desarrollarse. Eh, no es simplemente obtener información, ap aprendizajes instrumentales para manejar nuevos aparatos, es como situamos esto en una relación de conocimiento con el mundo y una organización mucho más inestable, precaria de nuestra vida muchísimas gracias